y mundo que Dios nos suficiente a que tiene con nosotros una Nazareno ha venido para destruirnos sé quién eres el Santo de Dios pero Jesús le repartió y le dijo ¡Qué asombrado de tal manera que descubrían entre sí diciendo ¿qué es esto? ¿qué es esto? ¿qué nueva doctrina es esta? que con autoridad manda ¿Por qué? ¿o qué? ¿o qué? que con autoridad manda a uno de los espíritus inmundos y le me obedece que su fama por toda la provincia alrededor de Gatilea. Entonces afirmamos, no hay autoridad en la casa No hay un padre que ponga ni controles No hay, no existe un padre que ponga controles Pero cuando hay autoridad en la casa Entonces es porque hay controles Hay controles, hay gente que está poniendo control, hay autoridad Nadie va a hacer lo que le da la gana Dice la Biblia, pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo que dio voces, ah, ¿qué tienes con nosotros Jesús Nazaret? Escúcheme bien esto. La autoridad de Cristo era tan potente que los demonios reconocían que había algo en él que no había en otro. Que por mucho tiempo habían estado en unas sinagogas y no habían visto autoridad los demonios no sabían que era autoridad en una sinagoga de hecho la misma Biblia dice que los demonios creen y tiemblan porque Santiago cuando escribe él lo vio temblar cuando aparecía Jesucristo él vio como los demonios temblaban y corrían cuando aparecía el gran Señor él lo vio, él lo vio, él lo vio a su nombre se habla ¿Qué quiere decir esto? Que los demonios no podían soportar La Deidad ni la Santidad de Dios ¿Están entendiendo eso? Donde está el diablo no está Cristo Donde está Cristo no está el diablo Si Cristo está aquí Entonces Entonces algo va a suceder Algo va a pasar Algo tiene que suceder En el mundo espiritual Aleluya A su nombre sea la gloria Dice que cuando Cristo estaba en la sinagoga y, y llegó aquí a ese lugar Dice que los demonios comenzaron a gritar Y no podían soportar la gloria de la presencia de Dios Lo que hace la diferencia en una iglesia, lo que hace la diferencia en una casa Lo que hace la diferencia en un lugar es que la presencia de Dios aplasta a los demonios, hace temblar el conjuro infernal, saca el hechicero saca la agorero, hace que los demonios rugan ante la presencia de Dios de miedo a su nombre sea la gloria porque la presencia del Señor atormenta la poderosa gloria de Jesús así como la poderosa gloria de Dios a ti te levanta así como la poderosa gloria del Señor la poderosa gloria de Dios te da nueva fuerza, así como la poderosa gloria de Dios te alimenta, al contrario, para Satanás se convierte en un máximo tormento, los demonios no pueden resistir, donde hay un hombre que alaba a Dios lleno de la gloria de Dios, los demonios no pueden hay una mujer que tiene el espíritu de Dios y está adorando a Dios los demonios quieren caerse donde están los hombres de unción y las mujeres de unción que promueven la gloria de Dios y aquí en esta hora está la gloria alguien diga aleluya alguien diga gloria a Dios alguien diga gloria a Dios alguien diga gloria a Dios gloria a Dios, promueva la presencia de Dios usted que vino cautivo, usted que vino atado diga aleluya, diga gloria a Dios los muertos no alabarán a Dios a su nombre gloria a su nombre gloria los demonios entonces no soportan a Jesús el Santo que estaba cara, de repente los demonios en la sinagoga se encontraron de frente con el verdadero Mesías de repente los demonios en la sinagoga acostumbrados a tener líderes pusinámines fariseos, sacerdotes cobardes Gente que se había llenado de ritualismo, de tibieza, de paganismo estaban allí en los altares. Pero de repente aparece Cristo a esa casa. De repente aparece Cristo a esa casa. De repente aparece Cristo en la sinagoga. Y está ahora de frente. El hijo del Dios viviente. Con los demonios. Y por años habían atormentado gente en la sinagoga. Pero ahora, si está Cristo, los demonios tienen que correr. Ah, no me lo entendió. De Dios. Si está Cristo, los demonios tienen que huir. Si está en Cristo, tiene que haber libertad en la casa de Dios. No puede haber atadura. No puede haber, no puede haber. No puede haber. No puede haber. No puede haber. No puede haber. Alguien diga, soy libre en Cristo Jesús. Alguien diga, soy libre en Cristo Jesús. Lo más escalofriente es que el demonio también sabe y conoce un hogar donde hay altar familiar lo que dice? El diablo sabe en los hogares donde no hay altar, donde no está Cristo, donde hay peleas, donde hay guerras, donde hay desgracia día y noche, donde hay problemas día y noche, pero el diablo conoce donde hay un hombre de Dios, donde hay una mujer de Dios que está levantando aquí a estar para Dios. Que están levantando a sus manos, que están invocando la gloria de Dios. Allí no vale el conjuro del diablo, allí no vale el hechicero, allí no vale lo que diga el enemigo, allí no vale lo que diga nadie, allí vale que aparezca la gloria de Dios y te atrape, que aparezca la gloria de Dios. Alguien diga aleluya, alguien diga gloria a Dios. A su nombre sea la gloria, a su nombre sea la gloria. Los demonios no pueden soportar la santidad de Dios. Los demonios no pueden soportar la presencia de Dios. Y aquí en esta tarde está la presencia de Dios. Olvídate de todo y comienza a darle gloria a Dios. Porque aquí está Dios en esta hora. Que se levanten las banderas dando gloria al que vive. Que se levanten las voces de adoración. Porque Jesús está aquí en esta tarde. Aleluya ¿Cuánto lo que los demonios saben dónde hay un lugar, dónde hay enseñanza. Los demonios saben dónde hay palabras. Los demonios reconocen a Jesús en la Biblia. Y le respondió el Espíritu Malo y dijo a Jesús, conozco. Aleluya, a ti te conozco. También te recuerdan en Eso 19, 15 que aparece el este enemigo y le dice a Pablo, reconozco quién es Pablo, reconozco quiénes son los hombres de Dios y reconozco. Quien no tiene el poder de Dios El diablo sabe y reconoce Los hombres y las mujeres de Dios Tú tienes poder dentro de ti La iglesia tiene poder La iglesia está revestida de poder No deje que el diablo le diga Lo contrario en esta tarde Usted tiene poder No deje que el diablo le diga que usted está débil Que usted está caído, que usted está cansado Que usted está desesperado, no Usted tiene poder, arrebata el poder De Dios, arrebata el poder Arrebata el poder de Dios, arrebátalo en esta hora. Aleluya. Alguien puede levantar su mano y arrebatar lo que Dios le va a dar. A su nombre sea la gloria. A su nombre sea la gloria. Y cuando aparece el demonio, Jesucristo no se puso a tomar tito con el demonio. Jesucristo no se puso a charlar ni a suavizar el demonio. Cuando aparece Satanás, la Biblia dice que Cristo dijo, cállate y Aleluya, Jesucristo no permite diálogos ni ninguna alabanza de demonios. Hay algunos que van a escuchar a un demonio y comienzan a charlar con ellos y comienzan a preguntarnos cuándo cumplen años, en qué avión viniste, en qué tren viniste, viéndolos en un debate. Aleluya, pero los hombres de Dios entienden que todo poder se nos ha sido dado en el nombre de Jesús. Es un registro claro Y periodístico que investigué Están ayunando Están y creen que ya ahora llegó el día de los muertos Están celebrando que en noviembre Esos son los días de los muertos los primeros días están los muertos Pero ¿dónde están los vivos aquí? ¿Dónde están los vivos aquí? ¿Dónde están los vivos allá? ¿Dónde están los vivos? ¿Dónde están los vivos? Satanás aquí Verdes tu tiempo porque aquí hay un pueblo vivo, aquí hay un pueblo vivo, aquí hay un pueblo que alaba, aquí hay un pueblo que bendice aquí hay un pueblo que da gloria. Y bueno, vamos a roditar. A su nombre sea la gloria. Jesús le dice al demonio, se dirige al demonio y no al hombre. Le dice, sal, sal de él porque todo poder y toda potestad me ha sido dada, dijo Jesús por lo tanto todo está sujeto a su nombre, todo está sujeto a su poder y todo está sujeto a la autoridad de su nombre, Momias que ministraban y estaban momificados allí, no podían dar gloria a Dios. El diablo les había cautivado la cabeza, la lengua, los oídos, las orejas, estaban allí petrificados. Todos comenzaron a decir: ¿Quién es este? ¿Qué autoridad tiene este? ¿Qué poder? 13 10 al 17 cuando Jesús la vio dice la llamó y le dijo mujer eres libre se y glorificaba a Dios todo el que ha tenido una experiencia real con Dios solo le queda una alternativa glorificar a Dios todo el que ha tenido una experiencia poderosa lo único que le queda es glorificar a Dios y en esta hora hemos sentido que Dios es real, que Dios está vivo, que Dios está enderezando los sido que Dios está levantando el caído, que Dios está dando vida, el que está muerto, que Dios está trayendo esperanza, el que perdió la esperanza, que Dios está diciendo, se encuentra una verdad, intentar, levántate. Y lo que me llama la atención. Llevamos mucho tiempo en la sinagoga y nada ha pasado. <risa> Se había quedado sin efecto el mensaje. ¿Por qué encontramos en la sinagoga gente toxina? Ah, Pensaba en esto? La gente toxina en la sinagoga. Si son sinagogas, deberían estar. Había 450 sinagogas. Eran los lugares, los centros de alabanza de la nación de Israel. Deberían estar produciendo vida porque las sinagogas fueron creadas por allá en el tiempo cuando el pueblo de Israel estaba cautivo en Babilonia se levantaron unos hombres y comenzaron a crear como unos grupos de oración o sentas, o, o, o, o un grupo campo blanco y comenzaron a enseñar la palabra y comenzaron a recordar a su Dios y comenzaron a enseñar la palabra a hablar de Dios y algo comenzaba a pasar en esos lugares, en esas sinagogas y eso luego comenzó a tener una fuerza tremenda y se convirtió en 450 sinagogas en Israel ¿Pero por qué había gente encorvada en esa sinagoga? ¿Por qué? Si tenían al Dios de Israel ¿Por qué si tenían al Dios que sana? ¿Por qué si tenían al Dios que liberta? ¿Por qué si tenían al Dios de la promesa? ¿Por qué si era un pueblo de promesa? ¿Por qué si era un pueblo de, ¿Por qué, si un pueblo de victoria? ¿Por qué si era un pueblo que Dios había levantado? Aleluya, para glorificar a Para glorificar, glorificar a las naciones y al mundo Le voy a decir algo especial Yo bendigo a la gente que es próspera y que Dios lo bendice y que tiene usted pero yo creo que esa mujer más que cualquier otra también pasó 18 años esperando tarde que temprano tú vas a tener que hacer algo conmigo Señor llevo 18 años tarde que temprano tú vas a hacer algo conmigo Estoy incurbada, estoy incurbada, estoy desmeditada, pero tú vas a hacer algo. Y fue 18 años esperando, esperando que un día iba a aparecer el Mesías. Ella tal vez no sabía que venía el Mesías, pero lo único que sabía es, voy a ir aquí. Tarde que temprano algo va a pasar con mi curvatura. Tarde que temprano, aleluya, algo va a suceder y comenzó a suceder. Algo especial a los 18 años, Pero a se acordó de ella y envía a su hijo para darle libertad y enderezarle. Alguien puede alabar al Señor esta tarde aquí. Alguien puede dar gloria a ti. Jehová se puede acordar de ti esta tarde. Jehová se puede acordar de ti esta tarde. Jehová se puede acordar de ti. De tu formatura en esta hora. Jehová lo puede hacer en esta hora. Yo no sé si alguien siente que Dios está aquí. Y la potencia de Dios está aquí. La potencia de Dios está aquí. La potencia de Dios está aquí. La unción de Dios está aquí. Alguien dele gloria a Dios. orando por gente que a pesar de las dificultades y problemas siguen creyéndole a Dios que a pesar de sus problemas que les tienen corrales que a pesar de sus dificultades, todavía están buscando el rostro del Señor y siguen creyendo, yo veré el cumplimiento de la palabra profética yo veré mis hijos, yo veré mi esposo, yo veré mi esposa yo veré mi milagro, yo veré la bendición yo lo veré hay gente que lleva tanto tiempo viviendo Aleluya. Y está esperando. Que tarde que temprano una palabra le levante. Una palabra le saque. Un milagro venga. Hoy puede ser tu día. Hoy puede ser tu oportunidad. Hoy puede ser tu momento. Porque aquí no está el hombre. Aquí hemos venido a darle gloria a Dios. Aquí el Espíritu de Dios se mueve. Aquí hemos venido a darle la gloria al Hijo. Al Espíritu Santo y al Padre. Y yo siento que Dios está aquí. Aleluya. Trayendo libertad a mucha gente. Y que Dios va a hacer algo contigo hasta que le pasó a esta mujer encordada es que ese día fue el culto tenía todas las excusas para quedarse ese día en la casa tenía todos los pretextos le dolía la espalda se sentía enferma 18 años, estaba mal, estaba mal usted no cree que tenía derecho a tomarse una pasta y no ir a la iglesia y quedarse acostadita allí porque estaba totalmente encordada tal vez si sí, diría cualquiera Tal vez había lluvia Tal vez las noticias que iba a llover a ella no le importó el frío, el calor ¿Me entendió? ¿Me entendió? A ella no le importó nada a ella sabía que tenía que ir ese día Aleluya, porque alguien alguien iba a pasar por allá Aunque ella no lo sabía Dios sí lo sabía Que ella venía Y que, que tiene autoridad se iba a encontrar con ella Que iba a llegar Jesús Que iba a llegar el poder Que iba a llegar la autoridad Que iba a llegar la unción a ese lugar donde no estaba Que iba a llegar un milagro Aleluya. Y dice la Biblia que esta encorvada decidió ir aquel día a la sinagoga. Y había un predicador invitado que se llamaba Jesús. Tal de la momia o la sinagoga. O el pastor no quería que viniera Jesús al culto, pero Jesús fue. Porque nunca había dado palabras que pudo ingresar gente. Muchos sermones iban y venían, sacerdotes iban y venían, publicanos, fariseos, y nunca le enderezaron. Pero ese día, ese día, ese día, ¿me escuchan lo que estoy diciendo? Un día, un día, porque te tienes que encontrar con una palabra profética un día, te tienes que encontrar con una palabra de poder un día, te tienes que encontrar con una palabra que te revolucione y te cambie para siempre un día, ¿me están entendiendo? Te tienes que encontrar con una palabra que va a cambiar tu destino para siempre un día, un día, un glorioso. Dice la palabra. Santo Señor. Mire, tú me vas a decir al diablo, al diablo, si tú creías que yo no venía. Si tú creías que a pesar de los problemas yo no iba a seguir adorando a Dios, aquí estoy. Si tú creías que yo no iba a seguir aplaudiendo, a pesar de mis problemas, aquí estoy. Si tú creías que yo iba a seguir adorando a Dios a pesar de todo lo que he visto en mi vida cristiana, aquí estoy, yo creo al Señor, alguien puede decir, yo creo al Señor, yo creo al Señor independiente de mi imposibilidad, independiente de lo que he visto, independiente de lo que me ha tocado ver, yo todavía, todavía sigo creyendo que tú eres Dios. Yo todavía sigo creyendo que esto es con Cristo y no con la momia que está en el púlpito. Esto es con Cristo. Y no con el fariseo, con cualquiera de ellos. No. Esto es con Jesucristo. Y esta es una verdad real. Aquí buscamos campo son encuentros con el maestro. Cristo puede hacer algo contigo. En esta hora. Lo Porque quiero decirle a usted es que ese día estaba allí el maestro. Y de repente dio a la en encorvada. Y cuando la vio el Señor, no pudo predicar. Y no pudo predicar. Porque el espíritu de religiosidad, el espíritu de muerte demonia se iba. Se estaba yendo el espíritu demonia. Aleluya. Porque había llegado Jesús. Cristo la llamó y le dijo: Ven acá. Ven acá. Que te voy a enderezar. Ven acá. Que voy a enderezar tu destino. Usted que está en las drogas, en la bazuca, en la marihuana. Ven acá que te voy a enderezar, usted que está viviendo una vida de tragedia, ven acá que te voy a enderezar, usted que está viviendo una vida de incertidumbre, ven acá que te voy a enderezar, usted que está viviendo una vida de aflicción, de confusiones ven acá que te voy a enderezar aquí está Jesús, aquí está Jesús, aquí está el poder aquí está la autoridad, me está entendiendo ven acá, ven acá, ven acá cierre sus ojos, levanta su mano y diga aquí está el Señor aquí está el Señor, aquí está el Señor para lo que tú quieras y vengo a darle una palabra a alguien, Cristo la llama y le dice, ven acá, porque te voy a posicionar. Ay, ay, ay. Te voy a dar el lugar y te voy a dar la posición donde yo creo que tú debes de estar posicionada. Y cuando la vi encorvada, no solo estaba viendo a esa mujer vio las religiones encorvadas vio la religiosidad que impide que el hombre lea a Dios aunque van a una iglesia y le dice a esta hija de Abraham queriendo decir a esta, le alcanzan las promesas le dice muchacha, aunque usted esté encorvada a ti te agarra la palabra de Abraham de cierto te bendeciré y será bendición, aleluya aleluya, bendeciré el que te bendijere y maldeciré el que te maldijere a ti te agarra la bendición de Abraham esta tarde, alguien puede creer eso alguien puede creer eso a ti te agarra la bendición de Abraham porque Cristo le está diciendo, a ti te coge ahora la bendición de Abraham te está agarrando, la bendición aleluya, y desato la bendición declaro ahora que el cuerpo de Cristo es bendito, que la iglesia es bendita, que nuestros, aleluya, generaciones son benditas, que la bendición de Dios a mí <risa> usted sabe que quiere decir hija de <risa> quiero decirle a alguien aquí que crea esta palabra hoy escuchen bien yo no vine aquí a perder mi tiempo vengo a dar una palabra real de Dios para enderezar las cosas no importa los años que has estado torcido torcida casi doblado te dobló el enemigo pero no te pudo partir porque aún estás aquí alguien dígame te dobló el enemigo pero no te pudo partir porque aún estás aquí aún estás aquí aún estás buscándote te sientes doblada pero no está derribada no está destruida derribada diga al agua a Jehová al Jehová escucha bien, el Espíritu de Dios está aquí la presencia de Dios está aquí, quiero ver su mano derecha al cielo quiero ver su mano derecha al cielo Ahí. Viene, viene el Señor a enderezar cosas este año para ti Está terminando un año tal vez difícil donde muchas cosas se torcieron Pero ahora siento que Dios ha venido Y viene un año distinto, diferente Porque siento que Dios está enderezando Siento que Dios va a enderezar Alguien comience a confesar Este año terminará y comenzará un año nuevo Un año de victoria un año donde mi año Dios lo va a enderezar veré un año de bendición veré un año de prosperidad mire desátese de toda maldición infernal que haya querido caer sobre usted Desátese de toda inmundicia del enemigo usted es libre en el nombre de Jesús de Nazaret usted va a poder adorar a Jesús en esta hora yo voy a declarar que aquí hay gente que va a entrar a dimensiones del reino aleluya habido fuego ha habido cruz, estás entrando a dimensiones de reino, estás entrando a dimensiones de dominio, significa control, aleluya, bendito es el Señor, hemos declarado que este año 2020 que ya llega, en poco tiempo está entrando, va a ser un año de dominio activo y no pasivo, va a ser un año donde vamos a conquistar y no vamos a ser conquistados, vamos a poseer y no vamos a ser poseídos, vamos a estar arriba y no vamos a estar abajo, Vamos a estar prosperados y no maldecidos. Aleluya, vamos a estar bajo control y no controlados por el enemigo. Levante su mano y yo declaro que este pueblo será cabeza y no cola donde estés. Declaro que este pueblo será cabeza y no cola donde estés. Declaro, aleluya, a mí me parece... Esto fue dicho un pueblo con promesas limitadas Como Israel Pero ahora Dios nos ha abierto una gracia Y esta misma palabra es para nosotros Serás cabeza y no cola Yo sé, yo sé que el enemigo ha querido acabarte este año Y ha querido que destruirte para siempre Pero aquí está Jesús Para decirte Te voy a levantar como cabeza Y no serás cola te voy a levantar como cabeza y no se las cola. Te voy a levantar, te voy a levantar. Alguien diga amén. Alguien diga lo creo. Alguien diga lo creo. Alguien diga lo creo. Santo es el Señor. Santo es el Señor. Yo no sé a quién estoy hablando, pero yo he venido a anunciar que Dios va a desatar un espíritu. Usted que ha tenido un espíritu de desánimo, de desaliento de tristeza, de amargura el Espíritu de Dios se va a desatar aquí porque aquí está el Consolador Aquí está el que avienta, Aquí está el que da fuerza. Aquí está el que controla tu vida y tu mente. El enemigo ha cruzado tus líneas. El enemigo ha cruzado tu corazón. El enemigo ha herido tu alma. El enemigo ha herido tus hijos. El enemigo ha herido tu corazón. El astuto ha herido tu corazón. Pero aleluya, el Señor está aquí. Y como dijo el Salmo, con tremendas cosas no responderán. ¿Me están entendiendo lo que dice la Biblia? Con tremendas cosas no responderán. ¿Me están entendiendo? Está entendiendo? Yo creo Creo que vienen respuestas tremendas con tremendas cosas no responderá yo no sé si usted cree en dios demonia yo creo en el dios que vive yo creo en el dios que levanta yo creo en el dios que restaura yo creo en el dios que da vida yo creo en el dios que puede hacer algo grande aleluya escuche esto por favor usted se siente dominado por su tarea aquí hay gente que siente que perdió su fuerza, su vida aquí hay gente que perdió, perdió su pasión perdió la pasión de Dios perdió la unción pero aquí está el Espíritu de Dios Aleluya, aquí está Dios libertando. Aquí está Dios libertando. Aquí está Dios libertando. Usted que el diablo lo durmió. Usted que el diablo lo metió que en el alma. Usted que el diablo lo enfrió. Usted que el diablo lo demonió. Usted que el diablo lo trituró. Aquí está la presencia de Dios libertando. Aquí está el poder de Dios para darte vida. declare en victoria. Abra su boca. De gloria a Dios. No se detenga. No se detenga. No se detenga. No se detenga. Jesús ¡No está aquí libertando. Jesús está aquí libertando. En el nombre de Jesús, declaramos que todo espíritu se va de aquí, todo espíritu se va de aquí, todo espíritu se va de aquí, toda obra del diablo se va de aquí, todo demonio se va de aquí. Sama viva ¿no? aleluya. Declaramos que ahora, por el poder del espíritu, se rompe toda presión mental, todo demonio que ha venido a hablarte al corazón, que ha venido a destruirte, se va ahora, se va ahora, se va ahora, todo demonio que ha cautivado tu mente, todo espíritu que se te ha metido por, por los huesos, ahora se va de aquí en el nombre de Jesús, por la autoridad de la palabra, todo demonio que te tiene confundido, que te tiene atado, que te tiene turbado, se va. En el, Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, yo quiero ver si aquí hay novias, o aquí hay hombre de Dios, aquí hay novia, o aquí hay hombre de Dios, aquí hay novia, o aquí hay hombre de Dios, aquí hay hombre, aleluya, que hay aquí, que hay aquí, comience a reprender al diablo, se va de aquí, se va de aquí, desatamos libertad a este pueblo, a todo lo que ha confundido tu mente en estos días todo lo que ha enredado tus sueños todo lo que te está matando por dentro todo lo que te está secando vino un demonio para secarte vino un demonio para matarte vino un demonio para reducirte tú no naciste para vivir encerrado en una jaula, tú no naciste para vivir encerrada contigo tú naciste para ser libre, Dios no nos dio la libertad para ser esclavo Dios nos dio la libertad para ser libre Dios nos dio la libertad para que pudiéramos cantar a su nombre Dios no te dio la salvación para que vivas arruinado, amargado, destrozado por el diablo, Dios te dio vida, porque tú puedes ser un instrumento glorioso en la mano de Dios, Dios te dio la unción, Dios incapsula en ti talento, Dios te dio dones, el diablo quiere matarte, Cristo te quiere dar vida, Cristo te quiere dar vida, Cristo te quiere dar vida, Cristo te da vida reciba vida muerto, reciba muerto, reciba vida el que está desanimado, reciba vida el que está apartado reciba vida el descarriado, reciba vida. Ahora mismo el Espíritu de Dios. ¿Dónde están los hombres de fuego aquí? ¿Dónde están las mujeres de fuego aquí? ¿Dónde está la gente que tiene la gloria de Dios? Los demonios se están rompiéndose. Alaba a Dios. Fuera demonio, fuera demonio, fuera demonio, fuera demonio, fuera demonio. Vete, vete en el nombre de Jesús. Declaramos libertad. Alguien grita libre. Alguien grita soy libre. En el nombre de Jesús, los jóvenes libres. El que sea cautivo por la pornografía, por la desgracia. Ahora mismo es libre. Libre, libre, libre, libre. libre! El que haya cautivado tu mente se vale de ti. Yo declaro victoria en el nombre de Jesús. Yo declaro victoria en el nombre de Jesús. Yo declaro victoria en el nombre de Jesús. Aleluya, si está Jesús libertad en tu corazón, ya está Jesús hay libertad en tu boca ya está Jesús, nuestra boca se llenará de risa y nuestra ley no hay alabanza yo no nací para que el diablo me humille, yo no nací para que el diablo me pisotee yo no nací para que el diablo me entierre vivo, no, y no, y no aquí hay águilas que se levantan aquí hay águilas que se levantan aquí hay un pueblo que se levanta aquí hay gente que se levanta a volar yo quiero ver las águilas yo quiero ver las águilas, no quiero ver las águilas, la gente que comienza a adorar con autoridad, la casa se llena de autoridad y de gloria, se llena de autoridad y de gloria en el nombre de Jesús, te respeto Satanás, has perdido la batalla en la cruz y hoy la pierdes también con este pueblo, conoceréis la palabra, la palabra te hace libre, la palabra te hace libre, la palabra te hace libre, la palabra libre, usted va a su aleluya peliquero aleluya, asesino, aleluya, la palabra te hace libre, usted que está cansado de pelear la batalla cristiana, la palabra se hace libre, te hace libre, te hace libre, te hace libre, te hace libre, te hace libre, te hace libre en el nombre de Jesús. Levante sus manos al cielo. A todo lo que ha dado su mente, a todo lo que ha su corazón, a todo lo que está turbando su vida, va a renunciar ahora en el nombre de Jesús de Nazaret, Va a renunciar a sus pecados a su culpa, va a renunciar a lo más íntimo, va a renunciar a tantas cosas que te en, han enredado la cabeza. Aleluya, porque aquí está el Señor, aquí está el Señor. Yo siento a Cristo, yo no sé usted qué siente, si siente la momia. Yo siento a Cristo, yo no sé usted qué está sintiendo. Yo siento la presencia del Señor. Yo no sé qué le corre a usted por la vena. A mí me corre la presencia de Dios. A mí me corre el Espíritu Santo. Yo no sé, yo no sé qué le está corriendo a usted en esta hora. Hoy es una tarde especial. Hoy es una tarde de bendición. Hoy es una tarde donde este pueblo tiene que ser libre. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, los niños son libres. Los jóvenes son libres. El pueblo es libre. El pueblo puede abrir su boca. En el nombre de Jesús se revienta la cadena. Que mata tu mente. Hay gente que el Dios se encarceló y están en cárceles. Ahora en el nombre de Jesús se rompen los cerrojos de las cárceles. Se rompen los cerrojos de las cárceles. Se rompen los cerrojos. Ustedes que están atadas tienen que ser libres. En el nombre de Jesús de Nazaret. Usted que no recibe vida tiene que ser libre, en el nombre de Jesús, levanten su voz, y comiencen a declarar victoria, comiencen a declarar que aquí está la libertad, comiencen a declarar que aquí está la victoria, aquí no le cedemos al diablo un milímetro, aquí no le cedemos a Satanás, caen las murallas en esta tarde, caen las murallas en esta tarde,